A medida que pasó el tiempo, y pese a que mis viejos se rascaban la cabeza intentando descifrar qué era que me mantenía tan pegado a los arcades, comprendí que el mundo de la tecnología y los videojuegos se ve una parte muy, pero muy importante en mi vida personal y profesional. Mi nombre es Fernando Brisqueto y esto es 8 a 128. Un podcast sobre tecnología, con mucha nostalgia y sin dudas una parte de la historia de los videojuegos en el país. Corría el año 1978 y yo teniendo 8 años una de las cosas que, que más disfrutaba era la televisión, ¿no es cierto? Mirando series como Massinger Z, Meteoro, Tritón, que mi vieja me decía esto es muy violento, no, no entendía por qué me gustaba, de hecho realmente no le gustaba que lo mirara, pero yo no podía, yo no podía con, con mi fascinación por todos esos robots, monstruos mecánicos eh, y fantasías que, que nos daban las cosas que venían de Japón, que bueno, luego sería parte... De, de, de un fanatismo que crecería con el tiempo, ¿no? Ultra 7, la serie esa en blanco y negro. Ese superhéroe que siempre terminaba peleándose en el medio de Tokio, destruyendo toda la ciudad. Y bueno, a finales de ese año, yendo al cine con, con mi tía, al cine de Los Ángeles. Viendo Star Wars, ¿no? la primera película. Fue algo que obviamente me voló la cabeza y, y quizás triggerió el, el coleccionismo porque creo que fue uno de los álbumes de figuritas que más coleccioné con el tiempo y luego terminé regalándoselo a alguien que es incluso más fanático que yo de todo eso y conservé durante muchísimos años. Bueno, después creo que tengo por lo menos de los primeros contactos ...que yo recuerdo con los videojuegos... ...que se daba en Mar del Plata. Mi familia era una familia de, de clase media... ...que tenía la, la costumbre y la buena suerte... ...de poder veranear en, en Mar del Plata. Así que, obviamente, era uno de los lugares... ...preferidos de, de mucha gente para veranear... ...específicamente también porque había... Por lo menos para mí fue la cuna y mi contacto con los videojuegos. ¿no? Entonces, yo recuerdo jugar a Space Invaders, a un juego que quizás sea el Camp Champ, que es un tiro como el tiro al pato, que también en blanco y negro con una escopeta, en aquellos locales que, que alguno quizás siga estando todavía en la peatonal de Mar del Plata, esos locales llenos del ruido, de gente que en ese momento fueron fumando. Y todo una, una nube de humo y uno entraba con los videojuegos y bueno, mi viejo me llevaba ahí y me mostraba cómo desde eso mi viejo cazaba. Así por, por afición cuando yo recuerdo era, cuando era chiquito. Y, y bueno, ahí estaba con, yo con, con los aliens y el tiro al pato, esas dos cosas. Y luego más tarde yo seguía, seguía con, con mi afición por, por, también por el anime en ese momento. Recuerdo en, en el colegio, en Misiones, ahí en, en Floresta eh, mis, Yo y mis compañeros jugando a lo que era Fuerza G eh, con los, Nos hacíamos unos, unos relojitos de papel Para convertirnos en los personajes y los héroes de esa serie Que también era algo de las cuales me gustaba Había un montón de series en ese momento Pero como decía, yo tenía una especie de, de fascinación especial por, por ese tipo de series y luego en 1980, luego de mudarnos a, a Edo, a provincia, tuve también mi contacto con lo que sería el primer videojuego casero. Uno de mis vecinos, en ese momento que yo consideraba gente que, de, digamos, de, de buen pasar, digámoslo no de esa manera, tenía el, el telematch, que era el Pong. Para usarlo en tu casa, ¿no? Que era Hitachi, Itachi, me acuerdo. Todo con un, un estilo como... De madera, así como bueno, con, la, con las, las perillitas para jugar. Y yo, yo no podía entender qué cosa increíble que alguien pueda tener esto en su casa. Era algo que... Que yo ni, so, ni soñaba con tener... Nunca decía esto es una cosa imposible para mí. Lo disfrutaba con mi amigo Pablo. Que que era uno de, de mis compañeros de la banda, de chiquitos que corríamos ahí por, por Aedo en bicicleta, por todos lados. Una, una clásica, supongo, que infancia de, de cuando uno es chico y, y tiene los amigos de la cuadra. Y bueno, siempre íbamos con varios amigos a jugar a la casa al Itachi y el Telematch. Eh, y que luego también compartimos, bueno, siguiendo el fanatismo también por Star Wars, Empire Strikes Backs, viéndolo ahí en un cine en Aedo, junto con mi primo, que también nos, nos, nos dejó locos por la serie, que cada vez era mejor, con esos efectos que te volvían locos, cosas espaciales. De hecho, eh, una de las cosas que también me gustaba hacer, que era dibujar, conservo algunos dibujos de esa época, están llenos de, de eso y de copias de las pantallas de videojuegos. Y un año después... Ya a medida que iba pasando el tiempo. Obviamente la tecnología iba, iba avanzando. Y uno escuchaba o leía cosas. Uno, yo, yo leía. Me acuerdo en ese momento. Eh, con mis viejos en el diario. De un aparato que se llamaba Atari. ¿no? Y teníamos un vecino. También. bueno Un vecino que es súper reconocido. También de buen pasar. Que, que habían traído... En, en una vuelta de un viaje a Disney. a un este viaje a Estados Unidos. El Atari 2600. Eran también amigos de la cuadra. Eran los hijos de un famoso relator de fútbol Argentina Llamado Gillo Arangio Y también lo veía y era algo... Súper inalcanzable. Súper inalcanzable. Yo en ese momento... También recuerdo otra vez... En Mar del Plata Jugar al a Donkey Kong Al New Rally X Que era uno de los juegos que también este, Más me gustaba Y que tenía Fueron los pocos juegos que puedo decir Que la gente se quedaba atrás eh, Mirando cómo jugaba Y recuerdo inclusive una vez En la que mi familia me tuvo que ir a buscar A uno de los locales La gente que quizá haya veraneado en Mar del Plata Puede llegar a recordar Estaban obviamente los locales de Sakoba, pero también había una serie de locales llamados Plaza. Y en particular uno que estaba ahí en, en Colón, avenida grande ahí de Mar del Plata y Las Heras. Me tenían que ir a buscar para poder cenar porque yo estaba jugando y yo no quería, no quería largar el juego. Tenía toda la gente atrás mirándome y había llegado al nivel 26. Me acuerdo, ni Rally X. Estaba como loco, quería seguir jugando. Y como les decía, con toda la gente atrás, creo que era una sensación increíble que uno sentía siendo chiquito. Imagínense, yo en ese momento, en 1981 tenía 11 años. Así que no podía parar, no podía parar. Pero bueno, nada, me regañaron. Terminé perdiendo por la apuro apurate, apurate que tenemos que cenar. Bueno, ahí terminé perdiendo, me acuerdo. En ese momento ahí a reganadientes me fui a, a cenar. Al, al frente al frente del hotel que, que iba mi familia mi papá eh, trabajaba en, en lo que en ese momento era la empresa de electricidad de Argentina que era Segva un hotel muy conocido, hotel de, de luz y fuerza que sigue estando todavía y el cual también tenía unos videojuegos ahí Tenía, me acuerdo, el Moon Cresta, un Space Invaders también. Tenía dos o tres juegos en un pequeño salón de juegos que tenía en, en el hotel en uno de los costaditos. Que también fueron los lugares donde más pasé tiempo jugando. Específicamente a Moon Cresta y, y a otro de los juegos que tenían ahí, junto a los metegoles y demás, obviamente. Porque era tanto el fanatismo que... Hizo que hiciera lo, creo que lo impensado para un chico tan chiquito, ya que con mi primo no tuvimos mejor idea. Que uno de los días en el camino que íbamos a la playa, vemos un camión de, de plaza que venía a traer nuevos arcades ¿no? al, al local ahí de, de Avenida Colón y Las Heras. Nosotros estamos ahí desesperados viendo qué, cuáles serán los juegos nuevos que están llegando. ¿Qué, está, qué estará pasando? ¿no? Que están camionazos un gigante trayendo videojuegos nuevos. Queríamos ver con, con mi primo, que también era fanático de los videojuegos, qué había allá adentro. Entonces vemos a los, ahí a los peones que iban y sacaban los videojuegos, transportaban cosas y transportaban bolsas. Entonces en un momento vemos que las bolsas que transportaban Tal cual en nuestra mente como... Imagínense como en el, en el asalto al tren en el oeste que tienen las bolsas con el dinero. Bueno, eran bolsas de fichas. Entonces, mientras nosotros mirábamos todo eso, en un momento los hombres se van y no volvían más. Y nosotros teníamos dos cosas por hacer. Queríamos ver qué había ahí adentro del camión. Qué juegos había. Así que no tuvimos mejor idea que subirnos al camión. Subimos al camión, miramos los videojuegos que había ahí. Había... Donkey Kong, un Mrs. Pac-Man, habían varias cosas que estaban ahí y automáticamente vemos bolsas de fichas. Nos miramos y, bueno, pero esto ya prescribió, por lo cual no creo que pase nada más porque era muy chiquito, espero que nadie me venga a buscar. No pudimos con con nuestra obsesión con los videojuegos y los arcades. Y agarramos dos bolsas, que serían, digamos, más una bolsa, como les puedo decir. Imagínense como, más o menos, una bolsa de 20 por 10 centímetros, llena de fichas. Llena de fichas. De diferentes tipos. Una bolsa de, una, de un tipo de fichas y otra bolsa de otro tipo de fichas. Así que no tuvimos mejor idea que agarrar las bolsas y salir corriendo. Bajar del camión. Desesperados corrimos hasta la playa, fuimos a ver... Nuestra familia que estaban, si van bien tempranito a la playa, quizás también les ha pasado lo mismo, la familia, los padres que iban temprano a la playa, uno dormía un poquito más y después se levantaba y iba tipo 10, 11, ¿no? a la sombrilla en la Bristol, en nuestro caso digamos a la Bristol, playa llena, llena en todas las épocas, no creo que haya, que haya habido alguna época en la que esa playa no estuviera repleta de gente de sombrillas, de todo ¿no? así que lo que hicimos fue ¿qué hacemos? corremos, lo devolvimos en una remera bajo la remera eh, y una toalla que teníamos porque estábamos ya preparados para ir a la playa y nos llevamos las bolsas y bueno, nos pasamos creo que todo ese verano dos cosas, jugando en el hotel de Luz y Fuerza con el Moon Cresta con los, eh, las fichas que en ese momento venían, las fichas para los metegoles que eran de plástico más grandes, y otras fichas que también eran en plaza, por lo cual teníamos para todo el verano realmente. Que era, pensábamos, las dos semanas que pasábamos ahí teníamos para jugar todos los días, porque en ese momento mi familia obviamente no podía, éramos tres, pagarnos a todos, y yo y mis dos hermanos, pagar. Eh, para poder estar jugando en los juegos todo el día. Entonces nos daban un cupo. A los tres. De unas 10 o 15 fichas. Para tener una ficha por día para jugar. Y listo. Porque no tampoco era ex extremadamente barato. Pero tampoco. Eh, en particular. Eh, eh, mis viejos querían. Al, no sé. Que yo estuviera todo el día pegado ahí. Que no estuviera en la playa. Como decía. Y demás. Pero bueno. Nada. Nosotros teníamos ese pequeño secreto de las bolsas, así que nos íbamos un par de horas probamos todos los juegos posibles con, con mi primo más grande y mi primo más chico, los dos y nos la pasábamos a full en los locales y cuando no podíamos, en otras épocas también, en, en otros veranos hacíamos otra cosa, que, esto describe la obsesión de alguien tan chiquito por los videojuegos, que ya era ir a buscar las fichas. ¿no? Nosotros íbamos en algún momento de la playa, tipo 2-3 de la tarde, y decíamos: vamos, a, vamos por acá, ya volvemos a nuestras familias. Y íbamos con mi primo a los locales. Y lo que hacíamos era ya buscar fichas. ¿Qué significaba eso? Era tirarse al piso y buscar, de, en un horario donde no había mucha gente, que hubiera fichas tiradas abajo de los de las aparatos, ¿no? en los arcades. La realidad es que la recolectamos una cantidad tremenda de fichas, que obviamente eran muy populares en esa época, estaban llenos siempre los locales, y ya hacíamos cualquier cosa con tal de conseguirlas, ¿no? O sea, tirarnos abajo de ahí, en, me acuerdo que en uno de los de las cabinets los primeros, del mónaco GP, tenía el asiento que tenía unos, unos agujeros, no sé por qué, unos agujeros, tenía grandes, y en algún momento mirábamos y decimos, o sea, probablemente se haya caído alguna ficha, tratábamos de tener alguna luz o algo para reflejar, a ver si habíamos algo. Y si había una ficha ahí, directamente íbamos y buscábamos un palito, comprábamos un chicle y estábamos un rato largo ahí pispeando que no viniera el guarda del local y nos echara. Levantando fichas con un chicle. Hasta ese punto llegaba la, el fanatismo y la obsesión por los videojuegos. Así que bueno, siempre... Estuvimos, y yo en particular estuve como fascinado por todo ese mundo. Y pensaba en qué momento yo podré hacerlo. Uno cuando es chico no piensa ¿no? en la familia, dice: bueno, el tema del dinero, en quién podrá pagar esto, el Hitachi, una Atari 2600. Y luego más tarde, en 1982, mi hermano que estudiaba electrónica, en el N17 que era un colegio que luego terminé yo también cursando consiguió una ZX81 que fue nuestra primer computadora y la tuvimos solo por un par de meses por lo hermano me acuerdo que la tuvo después dijo no esto no me gusta mucho no tiene gráficos eran para algunos que quizá no la conozcan una de las primeras computadoras creadas por Sinclair, y Sinclair ahí en blanco y negro, donde tenía, todos los juegos eran tipo caracteres que se movían, ¿eh? un asterisco que saltaba digamos, en nuestra imaginación en esos momentos lo único que uno podía pensar cuando compraba inclusive los libros donde había fotos y dibujos de cosas donde contaban una historia fantástica y algo para tipear seguramente en Basic, que era la descripción de lo que uno estaba programando. Que después se traducía en, en letras. Como decía, en letras y números y cositas que, y símbolos. del abecedario que uno movía. Y tenía que imaginar que estaba en un mundo de fantasía. Pero simplemente lo que estaba viendo era lo que, lo que había. Y uno yo decía, ¿por qué? ¿Por qué será que las arcades eran era como... No sé, era como tener ahora... Este un juego de, no sé, de un celular de tapita y compararlo, en mi cabeza, ¿no? Era algo así. Compararlo con una una Xbox. ¿eh? Con una Xbox One o una PlayStation. Era la era diferencia increíble, ¿no? Uno, uno siempre tenía los arcades como la cuna de los videojuegos y la calidad y todo estaba ahí. Y la diversión también. Y uno lo no pensaba que... En, en, cada uno en su casa iba a poder tener la posibilidad de tener todo eso. Que bueno, fue un planteo también de, en su momento, de Price Sinclair Aunque orientando sus microcomputadoras para la que la gente aprendiera. La gente terminó luego jugando. Pero también era una microcomputadora que era accesible ¿no? en cuanto a los precios. Y también en el año 1982. Fue un año también en el que... Se permitió esto quizá a mucha gente le parezca extraño pero no, no se podía abrir locales de videojuegos en Capital Federal por lo cual la única manera de poder acceder a lugares para poder jugar era en lo que era de provincia y a partir de ese momento eh, comenzaron a abrir algunos locales en lo que fue Capital pasó el tiempo y ya en en 1983, a fines de 1983, mi hermano decide comprar lo que era la, el clon, un poco más avanzado, diría, con un mejor teclado de la ZX Spectrum de Clive Sinclair, que era la Timex Sinclair 2068, ¿no? Que era, una máquina con un mejor teclado con una, una tapita para poder poner cartuchos había un par de cartuchos ahí para poner eh, y esa fue como ya de poquito fue como mi, mi ingreso a los, al mundo de los viejos en, en lo que era lo casero no me acuerdo que, que con mi hermano para poder conseguirla una cosa terrible en ese momento eh, comprarla Nueva era muy cara y nos la pasábamos mirando el diario, en ese momento, el Segunda Mano. Que en enero uno, uno compraba y conseguía toda gente que publicaba cada un aviso, el aviso era gratis y vos publicabas lo que tenías para venderlo. Decías, bueno, tengo esto en buen estado, sale tanto el teléfono y llamabas y había un montón de avisos. Entonces yo la pasaba marcando avisos para ver dónde podíamos conseguir algo en buen estado. Y bueno, mi hermano logró, después con todos sus ahorros, comprar la Sinclair 2068 y ese fue como mi entrada ¿no? al mundo de las microcomputadoras. Y también, a fines de 1983, fue cuando conseguí mi primer trabajo con respecto al mundo de los videojuegos y también durante las vacaciones. ¿Con qué, digamos, sentido? Dije, bueno... Consigo un primer trabajo y de paso tengo un pequeño dinero para comprarme cosas, para comprarme cómics. En ese momento yo evolucionaron los cómics de Novaro de Batman, de Linterna Verde. Y un personaje de Jack Kirby que se llama Kamandi, que es uno de los, sigue siendo de mis personajes favoritos de esa época. Las revistas chiquititas. Tenían en ese momento las revistas chicas y después las revistas grandes. que no las podía conseguir o en el kiosco o en los canjes. De Mar del Plata que era algo también muy normal. Volviendo a la segunda mano. Eh, ahí podías conseguirle de todo. ¿no? También había canjes. Incluía gente que, que podía canjear y las cosas. Y en esas vacaciones. Como decía. Conseguí el, mi primer trabajo con los videojuegos. Que era un local que alquilaba unas microcomputadoras que eran como la competencia, ¿no? O, o eran, literalmente, la competencia de lo que era Spectrum, que eran las Commodore. En ese pequeño local, a media cuadra de, de la y Cicolón, que era como decía antes, que siempre íbamos de vacaciones y estábamos en esos hoteles, tenían una Big 20 un par de Commodore 64, unas 4 o 5, y alquilaban y vos podías alquilar por 20 minutos y jugar algunos juegos. Pocos juegos que tenían en ese momento disponibles y podía. Entonces, yo iba y jugaba para probar qué eran qué era eso, qué juegos tenían. Me acuerdo que me fascinaba también la calidad del sonido que tenía la cómoda Entonces, de tanto ir, la gente me el que estaba ahí atendiendo me dice... Ya que venís tanto acá, te la pasás todos los días, ¿por qué no te quedás y me ayudás con la gente? Y dije, bueno, buenísimo. Y ahí y te aquí que me quedaba unas... Tres horas trabajando, atendiendo a la gente. Diciéndole en qué computadora tenía que sentarse para poder jugar. Y ahí tuve mi primer trabajo literal. Y justo mi primer trabajo con respecto a los videojuegos. Algo que me permitió, como decía, tener algo de dinero para mis cómics. Para viciar a morir en las arcades. 83 también terminó de la trilogía de Star Wars con el regreso del Jedi que también lo vimos en Mar del Plata una cosa súper emocionante para nosotros bueno, mis primos y yo siempre en los mismos videojuegos películas fantásticas íbamos a ir a ver así que eso fue una de las cosas que, que uno comenzó a formar lo que era mi fanatismo por por la cultura, lo que uno llama ahora la cultura pop. También en ese año, había otro programa. Más o menos en esa época, no era un poquito más tarde quizás. De un conductor que se llamaba Velasco Ferrero. Que yo me acuerdo en ese momento, a pesar de tener las ingleses 2068, yo quería un Atari. Porque tenía unos juegos que, que me gustaban y eran quizás más fieles. El eh, podía ver ahí y un programa de canjes, entonces uno tenía o la segunda mano y ese programa rarísimo en la televisión donde uno cambiaba cosas. Uno estaba viendo en vivo y decía, bueno, tengo no sé, esta tostadora, eh, quisiera cambiarlo por tal cosa. Entonces uno proponía y la gente a veces se acercaba y decía, acá vengo con lo que tengo, qué sé yo, y lo cambiaban en vivo, una cosa, una locura. En ese momento, pero para nosotros, por lo menos para mi familia, la única manera de acceder era, o ahorrabas, no sé, durante muchísimo muchísimo tiempo. Y quizá con lo que mis viejos podían pagar. Ayudaba para acercarnos a eso. Por eso mi hermano pudo este, conseguir usar la 2068. Nos costó muchísimo. La verdad. Nos costó muchísimo. Y ese año, 1983. Donde terminé mi. mi época de la primaria. Pasé justo como contaba al principio del podcast a lo, al colegio donde estaba mi hermano, que era el, el 17 ahí en, en Floresta, ahí cerca del Parque Avellaneda. Y ahí también en esa época, ya pasando al 1984, que fue mi primer año en la secundaria, tuvo un, fue un año como súper importante. Para mí, para, supongo, para mucha gente que en esa época estaba en lo mismo que yo. Y, y fue todo esto de, de, bueno, de empezar a conseguir los juegos. Ya empecé a, a buscar gente para intercambiar con cartas los cassettes. Para conseguir nuevos juegos. Conseguir revistas. En esa época la *Your Spectrum. Eh, las épocas después de K64 y demás mi, My Computer y todo ese tipo de cosas y ese año también conseguí mi segundo trabajo con respecto a, a lo que tenía que ver con los videojuegos y era en, en un, un instituto que enseñaba en computación donde también aprendí bastante de BASIC que se llamaba LISIN en la calle Artigas, ahí en Flores a unas cuadras de, del cruce de la vía donde está la plaza flores y ahí comenzaba a ir a trabajar yo tenía la secundaria eh, a la mañana y a la tarde, yo iba todo el día y algunos días de, de eso o el sábado más o menos podía ir al leasing donde también pasó lo mismo fui, puedo ver, puedo probar esto, puedo probar un juego en ese momento quería probar los juegos en una Spectrum que tenían ahí. Spectrum Real. Y me permitían probar los juegos. No sé si, si les daba ternura o qué, pero bueno. La cosa es que me permitían los juegos y, me, y también pasó lo mismo. Veían mis fanáticos y me dijeron, ¿querés trabajar acá? ¿Querés venir a ayudarnos con la gente que entra y demás? ¿A, a poder organizarnos? Bueno, y eso fue uno, otro de mis trabajos. Mi segundo trabajo. Con respecto a, la, a las computadoras. En ese año también. Tuve un montón de, de cosas que tenían que ver con. Con lo que yo amaba. En el caso de, del anime. Uno de mis amigos. Tenía otro amigo. A saber, uno sabe de dónde era. Que viajaba a Japón. Y dice tengo, tengo, tengo unos cassettes. VHS. Con series que me dice te van a volver loco te van a encantar entonces un día nos juntamos para poder verlo y cuando veo lo, lo que estaban lo que tenía en ese momento era un cassette grabado en un beta de lo que era la serie original de de macros no que, Totalmente en japonés. Dos capítulos nada más. Si mal no recuerdo haber sido el tercero cuarto, y cuarto capítulo. Algo por el estilo que cuando lo vi también dije, no puedo creer lo que es esto. Animación, todo. Me volvió loco. Hizo que también volviera a dibujar. Me la pasaba dibujando e intentando, por lo menos dibujar. Porque como obviamente no tenía manera de copiarlo. Yo no tenía en ese momento no teníamos ningún tipo de videocasetera ni nada por el estilo así que lo único que tenía eran mis recuerdos para poder dibujar todo eso y... en ese año también en los videojuegos otro de los vicios era jugar al, al Jack en una máquina cóctel que no, no se veía mucho en esa época, pero bueno, hay un bar que estaba ahí al lado del, del, del colegio de la secundaria y en, en el mediodía nos íbamos ahí a comer algo y de paso jugábamos al Bamjack que estaba ahí. Y a finales de ese año creo que fue una de las cosas que más también me marcó y fue la salida de la revista Micro Hobby. La cual iba a buscar semana a semana. Me acuerdo que el quiosquero me decía eh, a las 7. La tenés. Y mañana yo ya la pongo en O sea, yo vengo temprano a las 7, qué sé yo, no me la pueden vender. Sí, sí, sí, no hay problema, no pasa tengo que ordenarlo. No importa. Bueno, está bien, vení. Vení a las 7 yo te la, te la vendo. Entonces yo estaba y me iba en bicicleta. Al que os quiero, en que os quiero que... Yo ya en ese momento vivía de nuevo en Floresta. Que estaba a unas 15 cuadras de mi casa. Y me iba con la bicicleta a esperar a que llegara el camión con diarios... Y revistas que se iban a vender al otro día. Y me compraba la Micro hobby. También un mundo que se me abrió nuevo. Porque podía saber todo lo que iba a venir. Podía aprender. Veía los dibujos, las tapas. Increíble, el artista. Las tapas de Micro hobby. Era algo que también a cualquiera que, que vivió esa época eh, lo puede ver. Y estaba en español. Yo en ese momento estaba acostumbrado más a a ver las otras revistas estaban en inglés y yo tenía un pequeño conocimiento de inglés no mucho eh, más que nada aprendido por escuchar música en inglés y leía como decía antes las revistas americanas o europeas más que nada ¿no? lo que todo lo venía de Inglaterra y Micro Hobby estaba en español y Micro Hobby te, te enseñaba te, te daba noticias te mostraba las fotos de los juegos por venir... Y los juegos que ya estaban... Uno... Ya perdía la cabeza... El, esto de intercambiar los cassettes... Al principio en Argentina... Y luego... este, Con gente de Europa... Se hizo cada vez... Más y más y más... Que tuviera... Esa manía de coleccionar... De coleccionar juegos... Y que a ver con mis amigos... Estábamos... ¿Quién tenía más juegos? Y comprabas los TDKs. Los cassettes de... Una hora. O, o más. Para poder tu, poner todos esos juegos. Y la única que te quedaba también era marcar. no Marcar, agarrar y... Y marcar en, en qué... En cuánto, a cuántos minutos empezaba el próximo juego. Y... También empezar a... a aprender cómo ajustar el Azimuth, Porque cuando te mandaban el cassette por carta. Uno, yo compraba buenos cassettes de grabar, pero recibía cualquier cosa. Cuando eran un cassette de Europa sí recibía buenos cassettes pero también te tocaba alguno con, bueno, también era una cinta entonces tenías que esperar a que viniera por carta y demás y uno no sabía lo que podía pasar en el correo en ese momento. Esperabas capaz que por un mes hasta que llegaba la, la contestación de lo que vos tenías imagínense en carta los tiempos en esos momentos y... Y capaz que te llegaba toda la cinta con el ruido? Y decía, ii, ii", así como de, Estaba todo rayado y vos decías, la pucha, ¿no? Estaba tanto tiempo esperando y me llegó mal. Lo cual podías, con alguna gente que te llevabas bien, reclamarlo. Decirle, me lo grabás de nuevo, mándamelo lo esto del Graal y demás. Y tampoco tenía mucho juego como para cambiar. Entonces, ¿qué podía ofrecer yo? Tenías o oh, a gente que obviamente te cambiaba y gente que te vendía. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento... Conseguí algo de pata y la mandaba medio encubierta por la carta. Una locura, si yo lo pienso en este momento cómo era que llegaba, ¿no? Pero probablemente pues era un chico chiquito, imagínense. Tenía en ese momento 14 años. No tenía ni cuenta de banco, no tenía absolutamente nada. No podía decirle a mi vieja que iba a hacer algo así porque me iba a matar. Así que la única que me quedaba era conseguir algo de... este Cambiar algo de dinero y mandarlo. O juntarme con un amigo, poder conseguir algo de dinero, mandarle y poder conseguir los juegos en ese momento por carta. Y eso fue una de las cosas que que hizo que, que me alimentara más. El tener una, una microcomputadora en mi casa, en poder aprender. En mi caso, como decía, con lo que fue la Sinclair... Eh, la 2068 y luego la ZX Spectrum este, original que había conseguido, una ZX Spectrum inglesa ¿no? con ese logo y a partir de ese momento todo creo que una de las cosas que, que uno más recuerda de esa época es que las microcomputadoras te permitían un montón de cosas no solo jugar, a pesar de que la mayoría del tiempo me la pasaba jugando Sino aprender y tratar de descifrar cómo era que esos juegos funcionaban. Seguía comprando los libros y las cosas donde estaban las, las imágenes esas fantásticas. Que obviamente nunca aparecían en pantalla porque no podían reproducirse. Pero de a poquito, de a poquito, iban avanzando. La tecnología iba avanzando. Y uno podía llegar a aspirar a ver gráficos más parecidos a esas cosas que uno tenía casi conceptuales en los libros y parecidos a los arcades que era algo al cual yo siempre estaba pegado y que en ese momento era inalcanzable para tener. En el próximo capítulo de este podcast Voy a hablar sobre ZX Spectrum, sobre los locales de computación que en ese momento estaban y cómo fue también el puntapié inicial de mucha gente que terminó marcando una época en este mundo de las microcomputadoras y los videojuegos en el país. Hasta la próxima.